No sé, cuando me diga… ¿Ya? Sí, bueno, pues comenzamos. Eh, buenas tardes. Eh, gracias, como, como siempre, por, por acompañarnos en este, en este rato, en este lujo que nos damos de una vez a la semana tener un tiempo para… Para hacer eh, bueno, pues lo que creemos que tiene que ser el, el ITD, un espacio donde nos juntamos personas que venimos de ámbitos distintos para eh, pensar, para disfrutar con la, la inspiración de, de personas que traen aquí eh, experiencias interesantes y, y bueno, para que sea más probable lo que a veces es muy improbable en una sociedad en la que vamos muy rápido y, y vamos un poco de, deslavazados. Y, y, y, y no nos conectamos suficiente. El, el diálogo de hoy nos hace mucha, mucha ilusión porque eh, viene de la mano de eh, IABS, del Instituto Brasileño de Sostenibilidad, que, que es una de las eh, instituciones que... Con las que esta universidad y el centro lleva trabajando desde hace más tiempo. Yo diría incluso, ahí está Tadeu Assad, su, su director, que esto que veis aquí hoy existe gracias a, a ellos. Hace ya casi diez años confiaron en, en nosotros, éramos todavía un proyecto que no, no, no tenía... Eh, identidad prácticamente, y nos dieron la ocasión de trabajar en el proyecto de tecnologías sociales más importante que yo creo que ha habido en el mundo, el proyecto de cisternas escolares en, en, en Brasil, y, y bueno, pues se fue tejiendo una relación de, de confianza, eh, eh, entendieron... Además, eh, eh, que aquí en el máster y en el ITDA, que estáis muchos alumnos del máster, eh, había algo valioso que, eh, que nos podía unir y por, eh, por su organización, por los proyectos que tienen en Brasil, han pasado decenas de, de estudiantes. Eh, en, en prácticas, algunos como María, pues se, se quedó a trabajar allí, ¿dónde está María? Ah, ya está. Y, y es una persona importante que además se está haciendo de puente en una relación cada vez más fuerte entre nosotros, también nosotros aprendimos mucho del instituto y eh, Eric estuvo aquí durante un año, año, año y pico haciendo el máster, pero sobre todo trayendo mucho conocimiento de, de allí, entonces esto es realmente cuando hablamos, en, en permitidme a los que no estáis en el máster que haga una referencia a una, un concepto que utilizamos que es las relaciones transaccionales frente a las relaciones que transforman, yo creo que aquí estamos eh, realmente ante una, una relación que tiene ese carácter eh, transformador, Entonces el, eh, estamos aprovechando que han venido a, a España una delegación importantísima de IABS eh, y que estuvieron con nosotros en Soria en los diálogos improbables este fin de semana y han tenido una agenda intensísima que termina hoy precisamente con este, con este diálogo que ha preparado mi compañera y amiga Andrea. Entonces le voy a pasar a ella la palabra para que nos presente a, a, los, a los invitados y para que nos explique, por si alguien no lo conoce, cómo, cómo funciona todo esto. Y estamos aquí, como siempre, eh, eh, personas que pertenecéis al máster, eh, invitados de, de fuera y hoy varias startups veo que, que han venido aquí, profesores y, y bueno, pues y tenemos como siempre, ya quedan menos, pero sí queda alguna alguna taza de, de café para, para quien quiera. Eh, gracias y hay sitio delante si queréis, los que habéis llegado más tarde. Venga, adelante. Andrea. Bueno, buenas eh, tardes a todos y todas y bueno, solamente que estos diálogos los preparamos muchos acá del equipo y bueno, es, es, eh, un poco presentar a, a los que nos van a acompañar hoy, Alejandro que es director de internacionalización y es licenciado en ciencias marinas y especialista en relaciones internacionales y fue director de proyectos en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Brasil y consultor de la UNESCO y Eric. Eh, Soyer que es el presidente del consejo deliberativo eh, con el máster en estrategias y tecnologías para el desarrollo que muchos de los que están acá pues lo hemos también realizado especialista en negocios para ejecutivos y en gestión gubernamental y posee pues varios años de experiencia en organizaciones en organizaciones del tercer sector entonces bueno para los que no han estado en un diálogo improbable básicamente es eh, pues ya ya, ya ya en las comunicaciones han visto un poco la temática de innovación en economía circular y van a ser más o menos 20 30 minutos en los que nos van a exponer pues eh, el proyecto que nos traen y ya básicamente es dar la palabra pues al público para que puedan hacer todas las preguntas eh, que tengan relacionados con esto y bueno que sea un diálogo bastante fluido. Entonces, pues bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Y, y nada, ya les doy paso para que comencemos. Gracias a los dos. A ver, me siento aquí. Bueno, antes nada, muchísimas gracias por la invitación y por organizar estos uh, diálogos. Es un placer siempre estar aquí, y volver a, a Madrid y a ver a todos. Eh, está siendo uh, una gran experiencia para todos nosotros, ¿no, Alejandro? Y nada, hoy vamos a hablar un, un poco de Sururú. Así que así antes de empezar, os enseño que Sururú es como un mejillón más pequeñito. El nombre científico es Miteya Charruana, pero se puede imaginar un mejillón pequeñito. Y ya está. Pero para que empecemos... Quería pedirles, bueno, imagínate que no tienes más ropas que un par de pantalones cortos, chanclas, vives ahí al lado de una laguna que está muy contaminada, incluso con el alcantarillado de la propia comunidad, de tu casa, y de ahí sale el sururú que necesitas para vivir, ¿vale? Así que. Por la mañana, sobre las 3 de la madrugada, te despiertas, está pronto, pero si, si vuelve a subir la marea, pierdes la oportunidad que tienes de trabajar en este día. Así que tienes que salir, coger a tu canoa, irte al medio de la laguna, entras en el agua, echas agua a la canoa hasta que esté por la mitad dentro del agua y vas al fondo, al fango que está, estoy aprendiendo. Tres metros abajo y no ves nada, pero sabes que está ahí el sururú. Te fías porque es de ahí que vives todos los días. Dale, es darle un abrazo muy fuerte al fango y subir con racimos de sururú hasta la canoa, donde hay que con los pies echar todo el fango que, que se puede de los racimos antes de quitar el agua de la canoa, volver a la orilla y una vez más lavar un poco más ahí el sururú. Luego vendes este sururú por como un euro, un euro y medio a uh, cada kilo y es tu sueldo para el día. Luego, las mujeres que compran el sururú, los racimos, les quitan de, de los racimos y les uh, ponen a hervir en, bueno, en esto, con leña y huele muy mal al lado de la carretera. Luego se separa la carne de las conchas, las conchas, uh, bueno, la carne con intermediarios se va, nadie sabe para dónde por dos euros, dos euros y medio el kilo, y uh, las conchas se quedan por la calle. Este es el contexto y eh, esta es la realidad para más de 1.500 familias que viven ahí en Vergel, en Maceió, en Alagoas, Brasil. Y bueno, os cuento por qué, porque creo que el mensaje más importante para hoy es que es imprescindible que vosotros como cooperantes, o que vais a hacerlo, que conozcáis a la realidad que os propongáis a transformar. Es muy importante que no os escondáis por detrás de marcos lógicos, de rendiciones de cuentas, sino que trabajéis por Marías, por Franciscos, por Pablos, por la gente y no por números. Y es... Uh, de ahí que IABS ha encontrado el, el propósito para su intervención de sostenibilidad. Y nada, Alejandro, ahora Hablar un poco de IABS. ¿no? Bueno, sí. Eh, bueno, eh, para quien no nos conozca, ¿no? Eh, somos una, el IABS, Instituto Brasileño de Desarrollo y Sostenibilidad. Somos una organización del tercer sector brasileño, una ONG, ¿no? eh, pero bueno, con, de interés público. ¿no? En Brasil se le conoce como SIP. Eh, y bueno, nuestro principio, como ha dicho Eric, es la so sostenibilidad como propósito, con, con y como propósito. Creo que se puede definir como la, las dos cosas. ¿no? Eh, los desafíos que tenemos, ¿no? que son nuestros nuestro ejes norteadores, ¿no? nuestros principios básicos, es la fin, lucha, mitigación eh, contra la, lo, el cambio climático. Eh, descarbonización de la economía, tanto en el medio rural como en el medio urbano, siempre la reducción de las desigualdades. Eh, Brasil sabe que es un país muy desigual, entonces eh, luchamos mucho contra esas desigualdades, principalmente en la región nordeste, que es donde es más, es más acentuada. Y bueno, y todo esto a través, intentamos siempre de una socioeconomía circular, ¿no? A la palabra economía circular nos gusta siempre colocar la palabra socio para tener siempre presente. A, la, a las personas más vulnerables, a la inserción de la, realmente de la, de la, de la gente, ¿no? de, la, de los beneficiarios últimos de los, de los proyectos, ¿no? incluyendo los negocios inclusivos. Paso aquí. Esto simplemente es para tener una noción de los proyectos que tenemos ahora mismo en Brasil. Quien no conozca Brasil, bueno, Brasil es un país enorme, son 17 veces el tamaño de España, para que os hagáis una, una idea. Eh, climas diferentes en el norte, en el sur... Eh, la región más, más, digamos así, más desigual, ¿no? Eh, es la región nordeste de Brasil, es, digo que hay varios estados, es muy, muy grande. Este, por ejemplo, es el estado, me, me levanto, este es el estado de Bahía, que es mayor que España, ¿no? Entonces, solo para que tengáis una noción del, de los tamaños que estamos, que estamos eh, viendo. Entonces, nos dedicamos a una serie de proyectos, en varios, no, no, no voy a detenerme aquí, pero en varios temáticos, siempre con la sostenibilidad. Como objeto último, ya tenemos mucha experiencia, nacimos en 2003, o sea, más de 18, 19 años de existencia, eh, más de 500 millones de reales eh, eh, en ejecución de proyectos y demás, medio ambiente, turismo sostenible, agricultura y pesca sostenible, eh, movilidad urbana, eh, agricultura de bajo carbono, en fin, eh, trabajamos en bastantes en bastante, eh, tenemos en la, nuestra sede princip principal, que es en Brasilia, y tenemos otras do, dos oficinas en, en Recife, que es la capital del estado de Pernambuco, y en Maselló, la capital del estado de Alagoas las dos en el nordeste precisamente. Y también tenemos una pequeña oficina en, en Miami, donde estamos desarrollando e intentando ya empezar algunos proyectos en, en el exterior, también en la región de América Latina y Caribe, Centroamérica y Caribe, quiero decir. Este simplemente para que veáis que somos más de, 25, de 225 colaboradores en el IABS. ¿no? Ya somos, hemos crecido bastante en los últimos años y, y, y en fin, esperamos, esperamos contribuir con eso ¿no? Al, a nuestros objetivos que tenemos en, en Brasil. Eh, y ahora hablar un poquito ya del, del proyecto. El proyecto que, bueno, que inició como una cooperación internacional común, un, ¿no? si no, no, no una cooperación internacional clásica, ¿no? eh, el aporte realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Eh, nosotros, Elia Sí somos los ejecutores del proyecto, los implementadores, contamos con, con el apoyo también en la, en la concepción del proyecto, con el ayuntamiento de Maseyó, esa laguna que ha mostrado Eric, que se llama Mundaú. Está en la ciudad, es un proyecto urbano, no está, no está fuera del contexto urbano, es un proyecto eh, en, en, la, en la misma ciudad. Eso, eso que se veía eran favelas ¿no? que, es, que, se, que están alrededor de esa laguna. Entonces contamos con, la, con el ayuntamiento de la municipalidad de Maselló y después participaron otro, ¿no? Otra, inicialmente. ¿no? Eso, eso es el concepto inicial del proyecto. Otra, tanto empresas privadas como pues Brasquén, hasta el ITD participó de la concepción inicial en la planificación del proyecto, Desenvolve hizo que, que aparezca ahí un banco de desarrollo del Estado, Sebrae es una organización de pequeñas y medias empresas, entonces también, también tuvo todo ese apoyo inicial. Eh, bueno, ¿y en qué consiste el proyecto? Pues como habéis visto y os ha explicado Eric... Eh, aparecía una serie de las conchas se descartaban, del, las conchas se descartaban en la calle, ¿no? del sururú. Eh, y entonces, bueno, había que buscarle, ¿no? había que darle un problema ambiental porque eh, en fin se llenaba de basura, ratas, etcétera, etcétera, esas conchas de sururú. Entonces, bueno, se estudió y en principio que se pensó, bueno, vamos a ver lo que, lo que se puede hacer con esa concha para aprovecharlo. Sabemos que es rico en carbohidrato tienes otros elementos como silicio, aluminio, hierro y sodio. Y, en fin, se pensó en varias posibilidades. Eri, en cualquier momento me interrumpe. <risa> Eri, el, el que ha estado más encima del proyecto, coordinando el proyecto, y sabe mucho más que yo de este, de este proyecto. Entonces, bueno, la, los usos de la, de la concha del sururú podría ser eh, para papel y celulosa, construcción civil, otros, otros usos, no eh, eh, el uso de la concha entera, en fin, para la ganadería como, como el complemento eh, alimentario, para la siderurgia para la agricultura para corrección del suelo, eh, plásticos y cerámica. Entonces, bueno se me son varias alternativas que podrían ser útiles con esos componentes. Y lo más viable sería, no lo que parece que era lo lógico eh, y que ya había algunas empresas interes, interesadas, era como cemento, no con posibilidad de economía circular, ¿no? o sea, reutilizando la, la concha del sururú para cemento. ¿No? Era la solución para el problema ambiental, había una economía circular, Acorda, acordaros de lo que dije antes, ¿no? que no era solo economía circular, aquí estamos viendo solo una economía circular, eh, pero se vendía, ¿no? el mercado lo ofrecía a 8 reales la tonelada, que realmente es insignificante, no se le agregaba suficientemente valor al producto y no iba nada, nada a las comunidades, pero se resolvió un problema ambiental. Entonces, ¿qué decimos de los ODS? Bueno, que no es que dejar a nadie atrás, ¿no? Aquí estábamos resolviendo un problema ambiental, pero no se resolvía un problema social que había en la comunidad. Entonces, se pensó ya en otras oportunidades. Entonces, fue contratado a través del proyecto una, un diseñador eh, famoso brasileño, Rosenbaum, en el cual él diseñó una especie, esto es una celosía, ¿no? un ladrillo hueco de decoración, eh, se lo diseñó y ya se entró, hubo algunas empresas de construcción importantes, de decoración y demás brasileños, muy importantes, interesadas en la compra. Entonces, esto es lo importante de este proyecto, se inició como un proyecto clásico, pero después se, se, se vio otras alternativas que no, estaban, que no se había, habían sido planificadas anteriormente. Entonces entró esta empresa, que es muy importante, la Portobelo, una de las principales empresas en Brasil, que, es, que se convenció de alguna forma del proyecto. Eh, sabíamos que, que necesitábamos, eh, pensamos en una empresa privada, ¿no? Lo que, ¿Qué es lo que quiere Pues principalmente beneficio, lucro, y principalmente en, en el corto plazo, ¿no? Pero aquí era un poco diferente, tuvimos varias reuniones, y se le en fin y ellos entendieron que es lo importante que entraban en una iniciativa en una iniciativa nueva que el re, el lucro no sería tan corto plazo pero que, que entraba para ayudar ¿no? apoyar a una a unas comunidades vulnerables resolviendo un problema social y ambiental entonces ellos entraron en el proyecto eh, bueno este este diseño ganó varios premios no ganó eh, ese es un, digamos que es el premio más importante de diseño como Gomundaú este las como la celosía en, en, en portugués. Cobogo, mundado, design sustentable, identidad de Brasilera y premiación internacional ¿no? Ganó ese premio, design, ¿cómo se llama? El design, ¿no? 2022. Entonces ya se hizo, ya hasta se hizo famoso, ¿no? Eh, esta iniciativa ya en Brasil se comenzó, comenzó a ser famosa y a, ganar, y a ganar varios premios. Y mira, ya es 220 reales la pieza. O sea, pasamos de ¿cuánto era? Ocho reales el kit tonelada a 220 reales la pieza para ver cómo cómo fue es un impuesto del 18% ¿no? que, que es que después entra otra otros parámetros no que no es tan fácil como como pueda parecer no eh, bueno otra idea no estamos aquí ya hablando de una solución ya rentable hasta para la, la comunidad y aquí hablamos también os acordáis que que Eric explicó cómo se recogía el sururu se, se metía a las 3 de la mañana eh, a 3 metros de profundidad, cogía fango, el fango lo separaba en fin, unas condiciones eh, casi inhumanas. Entonces ya el proyecto eh, previó la, la posibilidad del cultivo. entonces son especies de longline o bateas, el cultivo típico de, de los mejillones, principalmente es en las rías gallegas, eh, y se empezó a estudiar. ¿no? Entonces también por esto se ganó otro premio de innovación acuícola, porque es la primera vez, en, sí que se hace en el sur de Brasil con los mejillones normales, digamos aquí que conocemos en España, pero nunca con el sururú. Entonces se ha empezado ya, la no la producción, pero sí ya la investigación en, en, del sururú para hacerlo en batea. ¿Con esto qué podemos hacer? Bueno, ya hay un interés para que también las mujeres se dediquen al cultivo, que no solo se dedicaban a la B a la que ya venta y una inserción ya de género, Ahí para, para, para la intervención eh, y las condiciones ¿no? de trabajo, que serían otras, pero se están iniciando lo, los estudios. Eh, bueno, y esto ya entramos en, a partir de esto, ¿no? Cómo fue pensado, eh, y ayer en cualquier momento entras tú, eh, ¿cómo sería, ¿no? Eh, tenemos el cultivo, tenemos también el. Eh, la recolección, ¿no? el, el, la fabricación del cobogo, que sería esta celosía. Entonces, bueno, esto es lo que sería, lo que sería an anteriormente, ¿no? el flujo de una economía no circular, eh, y a partir de ahí se crearía, ¿no? empezaría a, a ir la concha, a, a, nosotros le llamamos entrepuesto, entrepuesto es, digamos, es la instalación para la fabricación del, del, del cobogo, ¿no? de la celosía. Entonces, iría, entraría en una, en una economía socio-circular. Al mismo tiempo, fue creada una moneda social en la comunidad. ¿Para que Para que el recurso generado se quedara en la propia comunidad y no fuese para, para el exterior, ¿no? para otra, ¿no? Sino que obtuviese más beneficio. O sea, más beneficio. El beneficio obtenido que se quedase en la propia comunidad. Es una moneda de la, de la comunidad llamada sururote. Eric también puede explicarlo mejor. Posteriormente, acciones locales, la, la, la operación. A todo esto nosotros le llamamos el ecosistema creado, el ecosistema social que se generó a través del proyecto. ¿no? Pensamos, o sea, pensemos, el proyecto, se si me ha olvidado comentarlo, finalizó. O sea, los recursos, los, apostes, los aportes externos, principalmente del Banco Interamericano de Desarrollo, finalizó. Pero nosotros queríamos, eh, o sea normalmente y desgraciadamente, cuando se finaliza un proyecto de cooperación, es muy difícil sostener, sustentar a esa iniciativa, es muy complicada. Cuando se acaba el aporte, el aporte externo, normalmente las acciones, a no ser que entre el gobierno de una forma o con una política pública específica, normalmente se pierde, o sea, se, se acaba, ¿no? Hay unos beneficios muy puntuales y ya está. Pero aquí queríamos que realmente valdría la pena eh, pensar en algo más, ¿no? Mantener. Entonces, también a través con una, con una ONG local, que es la que creó la la moneda, con nosotros que estábamos pensando en todo el ecosistema, el, con el, el diseñador que creó el Cobogó, la empresa privada muy importante, Portobello, que le dábamos la salida, la salida, la creación, que ellos entraron como, par, le decimos parcero, ¿no? Viene la palabra directo en portugués, la colaboración directa, el socio, el socio directo, eh, sabiendo que necesitábamos una, una, una, una producción. Oh, no. eh suficiente para atender a la demanda establecida para la venta de este producto. En fin, con todo esto se creó un ecosistema para intentar eh, mantener la intervención. ¿Cómo? La solución sería creando una empresa social, ¿no? Donde el lucro, eh, se generase lucro, pero el lucro volviese a, la, a los beneficiarios últimos de la unión, a los productores, a los recolectores, a, la, a los a los que viven en estas favelas. ¿no? Pero qué pasa, cuando quieran? Creo que lo más importante aquí es eh, que nos dimos cuenta de cómo una solución que hemos encontrado luego fue un conjunto de soluciones, incluso un ecosistema. Cuando nos decían, ah, vale, queremos 1.200 piezas, 1.200 cobogos, decíamos vale, nos tardará un año en prepararlo. No, 1.200, mes. Uy, ¿Y ahora qué? No sabemos cómo hacerlo. Así que tuvimos que crear todo eh, eh, el entrepuesto que, que, no sé cómo. Mánica, Podría, mánica, no. Pero bueno. ¿Y cómo mánica, vamos a comprar mánica, la, mánica. las conchas a la, a la gente de la comunidad? Ah, mánica. vale. Estamos con una moneda social, algo local que que puede yeah, garantizar man. que van a, a tener yeah. los beneficios en la propia comunidad, en la misma comunidad. Oh, God, y así, mejorar las condiciones también para, para más gente. Yeah. Y, y el fondo, el que queremos tener también con el lucro, porque yo personalmente yo soy el administrador de la empresa. No quiero la impresión que... Enza contra la mente, contra la, mente, la no, no, no, está muy claro que todo vuelve a la comunidad, no estoy ¿O interesado. ¿O ¿O o estamos no, interesados no, como Así que, ah, nada, sigue Alejandro. No es simplemente es esto, entonces, bueno, mucho también... Eh, eh, Recibimos críticas hasta por la creación de esto. Esto todo es innovador, era pensando, fallando, buscando soluciones. ¿Cómo se operacionaliza esto? Es muy difícil. O sea, los impuestos tenemos que pagar más que los lucros generados. ¿no? En fin, todo muy complejo. Mucha crítica era, ¿y por qué no los propios beneficiarios eran los que gestionaban la empresa social? ¿No? Que al final fue... O sea, porque primero, no, o sea, primero hay un problema de, de capacitación real, podríamos capacitar y demás, pero tampoco que quieren, o sea, es más complejo de lo que parece. Entonces, bueno, nos disponemos a gestionar esta empresa, eh, eh, no, no ganando lucro, los lucros serían para, la propio, para los propios beneficiarios, en fin, todo esto es muy complejo, los impuestos en, en medio. Era algo innovador, acertando y fallando y viendo cuál sería el, el, el mejor camino. Esto, bueno, para que veáis alguna foto, ese es el sururote, la, la moneda local creada. Eh, creo que esas son las mariscadoras, ¿no, Eric? En una foto, las que se dedicaban, la, se dedicaban a la venta del Sururú. Esto, bueno, un poco lo explica, ¿no? El, el, el, el ecosistema también, que ya lo hemos visto. Eh, actualmente estamos en una producción de 600 cobos al mes y expandiéndonos, ¿no?, para conseguir 1200. Y el, y el cliente es la Portovero, ¿no? que ellos después ya, ya lo venden en la red de empresa. Es una cadena que tienen por todo Brasil. Y esta es la fabricación, este es lo que le llamamos el entreposto entre en, en portugués. Es como la fabricación, el lugar donde se fabrica la los cobogos. Ahí fabricándolo, ese es el, el, con el molde, ¿no? la fabricación final. Y, y cómo quedaría. Ya, le paso ahora a él. Sí, por finalizar vamos a hablar un poco de, de impactos y a mí me gusta pensar que impactos son más que números, como decía en el principio. Sí, ya, ya hemos producido más de 9.000 celosías, uh, hemos quitado del, del medio ambiente 60 toneladas de, de conchas, no es mucho si pensamos que al día llega a ser 5 toneladas, pero ya es algo ¿no? y sabemos que este, el, el carbono que estaba está capturado en las celosías de manera permanente. Tenemos 30 familias uh, directamente impactadas. Hemos generado 20 mil reales en surrotes, en la, la moneda local, que no significa muy, mucho como un número, pero cuando escuchamos de, de una señora llorando que pudo por primera vez... Tener una fiesta de cumpleaños para su hijo eh, es otra historia y no se puede poner en, en impactos mensurables eh, lo que sentimos ahí y es por lo que trabajamos. ¿No? Hemos generado o, o hemos invertido 150 mil reales en, en empleo formal y hay otro impacto indirecto que es eh, para muchos de los trabajadores que, que están ahí es el la primera vez que tienen un empleo formal. Incluso no tenían ni siquiera identificación DNI antes de, de, de empezar con el proyecto. Así que ten, tenemos también impactos en ciudadanía que no hemos mensurado. Y bueno, por ahí seguimos. También tenemos ahora la posibilidad de, de, de hacer la misma cosa en otra comunidad, en otra, otro sitio que, que también está muy vulnerable, muy interesada Acabo de escuchar un audio de, de Roberta que eh, el alcalde está muy interesado en el proyecto, así que puede que tengamos una nueva intervención eh, en la misma, con la misma idea. Sabemos que es, son otros retos nuevos, un nuevo ecosistema, pero estamos muy, uh, bueno, uh, con muchas ganas de, de hacerlo. Y nada, por, por fin quería... Que seguro te tenéis uh, preguntas, pero también para que podamos discutir un poco, os cuento que este año uh, ha sido un año muy difícil por mucha lluvia. Uh, el el Sururu necesita el agua, de esto entiende Alejandro mucho mejor, el agua salobra, ¿no? No es ni. Sí, es una laguna, la laguna tiene conexión en el mar, cuando el agua del mar y necesita un poco salada el agua, pero con la lluvia se, se cambia la, eh, la salinidad de, de, del agua y, y ya no crece el sururú. Y además eh, ha llegado una especie distinta invasora que está ocupando todo el espacio y ya, ya no se encuentra sururú en la laguna. Así que un nuevo desafío, un nuevo reto de 5 toneladas día y ahora ya no encontramos conchas, no sabemos qué hacer. Así que traigo un poco para... Que, si tenéis ideas que, que nos puedan apoyar ahí en pensar en nuevas soluciones que probablemente van a ser otras y otras y otras soluciones que podamos discutirlo juntos aquí y, y eso no vale gracias. Bueno, entonces eh, nos están siguiendo también gente desde, desde Brasil, con lo cual pueden intervenir si quieren. La idea ahora es tener un tiempo para, para conversar. Entonces, bueno, pues eh, quien quiera levanta la mano eh, y puede hacer un comentario, una pregunta, eh, y vamos eh, haciendo una ronda. Sí, os pediría que os presentarais muy brevemente, por, por si eh, luego a alguien le interesa conectar con, con, con vosotras o vosotros, y, y podemos acompañar. ¿Alguna, ¿Alguna cuestión? Sí. Bueno, yo soy Guillermo, soy estudiante de, del máster y quería preguntaros acerca de esta moneda social. Me ha parecido muy interesante y quería preguntaros dos cosas. ¿Cómo se genera la legitimidad o la confianza de la comunidad con esta moneda? Y luego, ¿en qué momento se hace el cambio de moneda? Porque supongo que el que compre el, la celosía... ¿Lo pagará en reales? ¿En qué momento se convierte a sururotes, habéis dicho? Sí, pues como se explicaba Alejandro, una ONG local fue, cambió incluso su estatuto para que pueda ser un banco comunitario y hacer la gestión de la, de la moneda. Y tiene muchísima legitimidad ahí localmente, así que no fue un desafío, no fue un problema. Ya todos... Les conocen, se fían de ellos. Y, y el cambio. Uh, bueno, cuando traen la, las conchas, las mariscadoras, les pagamos en moneda social que se puede utilizar en el mercadillo local ahí. Luego el dueño del mercadillo va al banco so, uh, comunitario de, de la ONG y cambia por reales. Solo un comentario que no tiene nada que ver con moneda social, pero eh, la situación de la, de la comunidad. Eh, tiene muchos problemas, droga, delincuencia. Entonces, esta ONG local fue fundamental para hacer, ¿no? nosotros en, entrar en la comunidad, porque era, es peligroso. ¿no? Eh, entonces, bueno, fue fundamental también para la creación de todo esto. Quizás una, una cuestión que tuve la suerte, o, o bueno, no sé si llamarlo suerte, de conocer esa comunidad para quienes estamos aquí, son niveles de desarrollo socioeconómico más propios de Haití o de África que de un país como Brasil. Es eh, realmente. Eh, muy duro eh, lo que se está viviendo allí y son comunidades de las realmente eh, frágiles y con las que es muy difícil trabajar. Entonces las cifras que habéis dado son muy pequeñas en términos cuantitativos, pero realmente yo creo que es un, un éxito porque estáis trabajando en el segmento más, más difícil. Sí. Sí, quería preguntaros por este último que habéis comentado, ¿no? que supongo que también tiene relación con el cambio climático, que es la salinidad del agua, las lluvias. Eh, bueno, la primera pregunta era primero eh, cómo está funcionando este sistema de bateas, que en Galicia, como sabéis, es muy bastante común, hay una producción muy muy importante, de las primeras o segundas del mundo, en, en Mejillón. Entonces quería saber un poco cómo, cómo funciona ese, ese sistema. Y segundo, desde el desconocimiento, pero en Galicia también ha, ha empezado a pasar. Eso pasó hace un año o hace dos años, que pues, debido a las lluvias bajó la producción. Me consta que, por cosas que he leído, la Universidad de Vigo creo que era la que más estaba investigando este tema. Y no sé si habéis tenido contactos o, o algo alrededor de, de este problema, ¿no? que allí también empieza a pasar. Bueno, de, del cultivo. En el proyecto lo que tuvimos fue la prueba de concepto. Así que sabemos que funciona, puede estar bien. Ya tenemos ahora una segunda fase que está diseñada, pero en fase de implementación. Uh, así que uh, creo que el viernes tendremos una reunión para de decidir finalmente cuándo entra en el agua la, la segunda fase y, y ya tendremos respuestas un poco mejores para, para ti en, en pocos meses. ¿No? Luego, la otra, perdón. Bueno, uh, eh... Así ah, de contactos por, por la lluvia, sí sí, eh, es algo un poco más emergencial que que no tiene techo las casas de la gente que está ahí, así que la lluvia no afectó primeramente a los sururus, a los mejiones afectó a la gente que estaban en situación, incluso nosotros de a hicimos una campaña de, de, de nosotros de nuestros sueldos eh, les dimos algo de, de apoyo emergencial y pero sí que, que es importante que, que sepamos que se puede hacer uh, desde la experiencia de otros países que ya tienen ma, más, mucho más trayectoria en, en, en estos temas. ¿no? Eh, sobre en fin, los contactos y demás, sí, hasta en fin, eh, nuestra relación eh, más inmediata es el, el, el sur de Brasil, ¿no? que, que tienen eh, mejillones y problemas que pueden ser no similares, ¿no? Estamos hablando, más allá es una región tropical, con aguas eh, tropicales, el yo es una región fría, con agua similar a la, a la española. Entonces, eh, se puede ver el concepto, a ver si se puede hacer algo, pero no es exactamente, no es exactamente eh, lo mismo. Y sobre la, las experiencias, si es, eh, el, el mejillón tradicional, sabéis que se pega la roca, ¿no? Y después las bateas, él se, se fija con eso, con el... Los pelitos que tienen, ¿no? Se, se fija a las cuerdas y este el problema era ver, ¿no? Porque esto se encuentra en el fango, no, no están en las rocas, pero ha, ha, ha sido, en fin, ha, ha funcionado. Entonces a partir de ahora entra como dice Ariel esa segunda fase. Creo que él iba... Carlos, Si podéis eh, presentaros eh, como habéis visto nuestro ante, anterior eh, preguntante era gallego. ¿eh? Eso... <risa> Del equipo técnico de sí. Gracias, mi nombre es Pedro Álvarez, eh, soy diseñador de Food Systems y, y también Venture Builder y me preocupa eh, que habéis comentado que las aguas eh, están contaminadas en el lago, entonces el producto que sale de ahí eh, probablemente no sea seguro para la alimentación. Eh, ahí hay otro trabajo maravilloso que hacer, eh, de intentar que esas aguas o esos vertidos que se están haciendo a la laguna no lleguen a hacerse o se, o se, o se conciencie a la población de, de la zona para darle realmente un valor alimentario que ahora mismo no lo tiene, aunque no se, aunque la gente no, no sea consciente de que eso, esos mejillones no son comestibles. A ver, volvemos un poco al principio. que Antes del proyecto que fue con el fomin del BID, que luego ahora es el, el BID Lab, el, laboratorio de innovación social de, del BID. Fue una parte del proyecto, la otra parte estaba con un préstamo que iba al ayuntamiento de, de, de Maseo, eh, que iba a ser utilizado para la construcción de una depuradora. Y, y sí, sabemos que no, no está seguro para, para el consumo. No. Y bueno, justo al, al iniciar el proyecto se cambió la, el cálculo del de, rating de, de riesgo de, del banco y el préstamo no salió, así que no salió la depuradora. Seguimos intentando, tenemos el proyecto hecho y buscamos apoyos por todas partes para quien pueda uh, apoyarnos en la construcción. Incluso la empresa que, que ahora compra las celosías uh, está un poco más preocupada en tener la cadena limpia y, y le decimos, pues si quieres la cadena limpia hay que tener una depuradora. A lo mejor sí, sí, sí. Así que es algo que ya tenemos en mente y, y, y estamos buscando uh, el apoyo para, para hacerlo ya hace mucho. Sí. Es muy importante que, que de verdad no está seguro. Vamos a coger tres. O empiezas tú que está más cerca. Vamos a coger tres preguntas, si os parece, o tres comentarios y luego ya. Nada, eh, mi nombre es Sandra Martín, soy fundadora de Smartin Circus. Simplemente deciros que estamos desarrollando una propuesta también un poco en vuestra misma línea, trabajando también con la concha del mejillón, en este caso de Galicia. Por eso seguramente encontraremos ahí sinergias. Y daros la enhorabuena por todo lo que estáis haciendo y creo que en el contexto en el que estáis trabajando, como habéis dicho, pues realmente eh, impacta eh, de manera muy visible. ¿no? Entonces, eh, lo que habéis estado comentando, yo también quería entender un poco en ese modelo, un poco que habéis planteado más de ecosistema, que eh, vuestra función, eh, inicialmente entiendo que habéis sido los activadores ¿no? a través de, y una vez que ya esa financiación inicial ya no está, eh, dijéramos, esa activación, ¿cómo la conseguís mantener? Esa es una pregunta. Luego también otra pregunta en relación en relación al desarrollo del material el desarrollo del material, cómo lo habéis porque entiendo que la capacitación de la producción del producto sí que se ha hecho a nivel local ¿no? con las propias, las propias comunidades, como habéis dicho, pero esa creación del material, cómo la fabricáis, si son las propias comunidades también quien, la propia comunidad quien la hace y, y cómo todo ese desarrollo y más de un poquito de lo que es el material, pues cómo eh, habéis también involucrado a la comunidad y bueno, se me ocurriría millones de preguntas, pero ya creo que con un par de ellas es suficiente. Muchas gracias. Hola, eh, Tadeo, yo soy de IABES, pero voy a hacer un comentario y pregunta también, ¿no? Sí, eh, un poco de comentario. Tuvimos en, en Vigo, en La Coruña, hicimos una, un intercambio muy importante. Conhecemos todo lo que están haciendo de construcción, es un proyecto muy grande União la Unión Europea y con, la, con las conserveras, estamos hablando de 300 mil toneladas de mechillones al año, todo el Brasil produce como 10 mil al año, entonces hay una experiencia muy fuerte, muy acumulada, tuvimos con el alcaíde, miramos una casita hecha toda de, de concha de mechillones, son muy fuertes, pero... En el proyecto teníamos que hacer una agregación social de valor. Es un poco loco, sí, pero fue la estrategia que conseguimos. Sí, hay otras posibilidades. Ahora, tuvimos en Soria, hablamos mucho de contrato social. Y, y el proyecto un premio, ganó un premio importante en Brasil de innovación social por el ecosistema, que creo que es un poco del tema del contrato social. Habla un poco de la dificultad que tuvimos para, para construir constru, construcción de un ambiente que se pueda tener soluciones a cada día, que se pueda tener aporte de otros actores muy importantes, que se pueda mantener un espacio de innovación social. Buenas, mi nombre es Luis Suárez, eh, soy alumno del segundo curso del máster y becario del ITD. Y bueno, eh, felicitarlos por la, las innovaciones que, que nos han mostrado y quería consultarles si es que hubo participación local en el diseño de estas eh, soluciones innovadoras. Eh, quería volver también un poco a la, a la pregunta anterior eh, sobre la, primero la contaminación de la laguna. Eh, sabemos todos que el agua está contaminada se sigue vendiendo el sururú, se sigue comiendo el sururú eh, o sea no se puede hacer nada no se puede hacer nada, si no se vende el sururú las personas no tienen cómo comer no, no generan recursos todo el mundo sabe que está contaminado se vende, cuidado, el, el producto la carne, la venta tradicional se cocina se cuece, hay una primera cocción ellos lo hacen en aquellas latas que que se vio aquí en las diapositivas eh, se separa la concha, ¿no? que genera la concha, se vende solo la carne en bolsitas de plástico, pasan los coches y lo compran. Después en la casa, los que lo compren, se vuelve a cocinar de nuevo, hay dos cocciones. Entonces, bueno, eh, mata microorganismos, no lo suficiente y demás. Otro problema es que en la laguna hay metales pesados. Aunque pensemos en una depuración de moluscos, simplemente va a haber metales pesados. Eso es una cuestión ya más grave y una cuestión de, en fin, de entrar varios poderes públicos para solucionarlo. De momento no, no hay, no se hace nada, esto ya es un problema, eh, viene a ser crónico, eh, pero bueno, en fin, eh, se sigue consumiendo y no le puede decir no se consuma, no lo venda, vamos a prohibirlo porque, porque no, tienen, no se puede hacer nada porque si no estas personas no, no pueden eh, generar recursos. Eso, eso es la primera parte. y Ahora le, le, se lo dejo a Eric que sabe mejor del proyecto. Sobre las cuestiones de los socios, ¿no? En, desde que empecé el proyecto ha habido empre, eh, socios, ¿no? Voy a decir la palabra parceiro porque creo que es más bonita y viene mejor al, al proyecto. Parceiro que han que estaban en desde el principio, otros que han salido porque el proyecto ha ido por otro, por otro, otros que se han mantenido, otros nuevos que están súper interesados, van saliendo, van y creo que es la dinámica, va a ser la dinámica, con dificultad, con no, eh, Eric siempre dice, tenemos que ver mucho lo, a las personas y demás, tenemos que, el, nuestro objetivo último a las personas, sí, y yo estoy de acuerdo, pero yo soy mucho el de, sí, pero si no alcanzamos la meta que ha establecido el Banco Interamericano de Desarrollo, no nos van a dar el segundo desembolso para el proyecto. Entonces también hay que ver la meta del proyecto. También hay que, hay que atender a las cuestiones de prestación de cuenta. Es que hay que atenderla porque si no no recibimos más recursos. O sea, es que está todo todo al mismo tiempo hay que hacer todo. Y claro, el, el objetivo último que estoy súper estoy estoy súper de acuerdo es la es la los beneficiarios, ¿no? Es, una, es que siempre discutimos mucho esto dentro del instituto ya le paso a la palabra. Sí, de hecho, creo que hemos creado un mini contrato social ahí con, con el arreglo que fue necesario, un arreglo muy complejo con actores con intereses muy distintos y muchas veces muy egoístas. Y no sigue. Después que, por ejemplo, cambió el alcalde, no vinieron a ni siquiera una reunión del comité de gestión del proyecto. No... Ya, ya no es una prioridad para el nuevo alcalde. Suele pasar en, en, en algunas partes de, de, de Brasil. La política es muy destructiva con el anterior. Y, y bueno, es, es lo que buscamos ahora. Tenemos a un socio que sigue, que se incorporó, que es la empresa. La, la, Puerto Velo, la, la, la demanda. Esto incluso, Carlos, creo que es algo que, que podemos discutir un poco más de, de cómo hacer, mantener vivos, vivas la, las alianzas que, que creamos en estos contextos tan complejos, que cuando cambia la gente muchas veces se va todo abajo. Y, y nada, con la empresa sí que, que estamos buscando ahora crear un, un nuevo arreglo, nuevos socios, que, que podamos uh, tener un nuevo comité de gestión para, para seguir trabajando. Eh, eh, hemos estado hasta el momento desde que se acabó el proyecto uh, IABS y, y la empresa. Y para la otra pregunta, incluso fue la empresa ¿Quién nos enseñó cómo hacer una celosía que puede resistir a, a 12, a una encima de la otra? Que de eso no entendemos nada. No, no. Si no pudieran decirnos, ah, hay que hacerlo así o, o de otra forma con, con estos ingredientes, no, no podríamos. Sí, sí, eh, se... Se encargaron de aprender, porque tampoco lo sabían, normalmente compran y venden. Se encargaron de aprender con su, su equipo y, y, y luego de capacitar a, a, a nuestro equipo ahí. Y bueno, la participación, sí hubo bastante. Uh, el nombre Sururote fue elegido por la propia comunidad, la, la, las, el diseño incluso de, de, que está en, en el papel Ahí fue todo de, de, de las propias mariscadoras, pero sí que teníamos uh, algunos desafíos de legitimidad. No sabíamos a quién invitar. Uh, los, más, los actores, represent los representantes más fuertes de la comunidad son los, los uh, bueno, una, una, un grupo religioso que al BID no le interesaba. Son religiosos, así que el BID no puede apoyar que representen a la comunidad en un comité de gestión. Y bueno, lo de, de, de, de las drogas, de, de, son los líderes más, más fuertes. Teníamos que pedirles permiso para hacer muchas cosas, pero tampoco queríamos que estuvieran en, en el comité de gestión. Así que, que es muy difícil encontrar ahí justo a quién buscar que pueda decir que es legítimo para hablar en nombre de, de, de todos los beneficiarios. ¿Tiene una ronda útil? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Alguien más, aquí tenemos una pregunta y por allí. Hola, yo soy Cristian, soy estudiante de este máster y como habéis comentado, vuestra institución lleva años colaborando con el máster y recibiendo estudiantes en prácticas. Entonces, mi cuestión es: en el caso de que alguno de los que estamos aquí el año que viene finalmente vayamos al IABS, ¿cuál sería más o menos nuestro cometido? ¿Participaríamos en este proyecto? ¿En ¿Cuál podría ser nuestra aportación? ¿Para Hola, yo Santiago, becario eh, del ITD también después de haber estudiado el Máster. Quería preguntar por algunas cosas positivas o, o claves de éxito que hayan tenido a la hora de alinear estos intereses entre un BID, ustedes, la municipalidad, que me imagino que, que es bien difícil, pero algunas cosas que se sí hayan funcionado para, para lograr mantener en el centro de la conversación las familias y no, y no empezar por los intereses individuales de cada, de cada organización. Te respondo a la primera sobre el programa de prácticas. Bueno, siempre, o sea, nosotros solo tenemos este proyecto. Tenemos, como mostré en la diapositiva anterior, muchos proyectos actualmente, no sé si son, eh, no sé el número, 17, ejecutándose en la actualidad, una cosa así. Eh, entonces, bueno, eh, en Alagoas, los, los alumnos suelen venir o para Alagoas o para Brasilia, eh, pueden colaborar en un determinado proyecto. Nosotros ofertamos algunas plazas. Si aquí, por ejemplo, sabemos que puede aportar el alumno alguna, alguna de las cuestiones, pues ofertamos esta plaza para, para colaborar en este ecosistema Lo que sea, o en otro proyecto diferente. Tenemos, en fin, varios otros proyectos en Brasilia. Lo que siempre, y aprovecho para decirlo aquí, eh, decido, de, eh, decimos en las reuniones previas con los alumnos que vienen a hacer las prácticas con nosotros, es que <tose> tiene que ser un poco flexible. <tose> Porque cuando nosotros pedimos una plaza, a lo mejor el proyecto está en una situación y cuando el alumno viene, que ha pasado seis meses, siete meses, ocho meses, el proyecto está en otra situación de la que habíamos planteado esto. Entonces, a lo mejor ya no es tan interesante para el alumno, pero puede contribuir en, en otras o hasta en otro proyecto. Eh, son proyectos muy interesantes todos, son proyectos eh, de desarrollo... Eh, yo creo que el alumno tiene que venir un poco con esa mente un poco más abierta que a veces no es lo que él piensa que va a hacer o a lo mejor eh, si viene para Brasilia en nuestra sede principal el, el, el en fin la colaboración es mucho de oficina también no tanto intentamos siempre que viajen y que conozcan a los a los beneficiarios últimos de los proyectos no pero es más de, de ordenador realmente para para ver cuestiones que todo el mundo eh, hacemos hacemos en los, en los proyectos, no es tanto de contacto con el beneficiario último, en fin, un poco esa imagen que tenemos un poco todos del proyecto de cooperación al desarrollo, que vamos a dormir en, en red, en hamacas con comunidades indígenas, no es así. O sea, no, no, no es bien así. no Sí que hay un contacto con los beneficiarios, pero eh, no, es tan, no es tan eso que nos imaginamos un poco, un poco. nosotros, mucho trabajo de, de oficinas y demás si se oferta alguna plaza, me imagino que si, si todo sale adelante, pues ofertaremos alguna plaza para, para este ecosistema social, pero conocerás a los, a los beneficiarios, pero también hará mucho trabajo, de o sea, mucho, mucha colaboración de, de oficina, pero bueno, es muy interesante cómo trabaja, o sea, se verá cómo se trabaja una organización del tercer, del tercer sector en, en Brasil, que es muy interesante, le damos las oportunidades de viajar, conocer otros proyectos, la integración en la vida brasileña, que es muy, muy buena, muy positiva, y, y bueno, habrá desafíos, habrá algunos problemas, pero entre todos los intentamos siempre superar. Bueno, a ver, claves. No sé, un poco la suerte es muy necesaria también. Y creo que lo más importante es entender que las alianzas son vivas, que cambian, es casi como un alineamiento de estrellas, que en un momento está, en el, en el otro ya se ha cambiado, pero cuando te das cuenta, hay otras estrellas que no estaban y ahora sí que están alineadas y, y se puede. Es, es un esfuerzo constante de intentar entender a, a, al contexto y, y, y trabajar. Yo como coordinador del proyecto, seguramente 80-90% de mi tiempo era el esfuerzo de mantener a, a, a las estrellas alineadas para que pudiéramos llegar al fin. Muy bien, pues. Pues nada. Eh, hemos, eh, vamos a, a terminar. Ahora, si queréis, hay un tiempo para, para conocernos eh, y, y hablar entre nosotros, cosas que hayan quedado pendientes. Y le quería pedir a Tadeu, a Sad, sí, te quería pedir Tadeu, a Tadeu o a ti, o a María, o a los dos, que, que cerrarais vosotros como eh, representantes. Bueno, no sé, de, de llaves están representando ellos también, sí, pero, pero realmente. Eh... Eso es eso. También ha tenido mucho que ver con, la, con muchas de las cuestiones que han permitido que, por ejemplo, todos los años haya sí. un equipo de alumnos de este máster trabajando allí en, en Brasil. Es un gran eh, entusiasta de, del máster de tecnologías y estrategias. Bueno, muy bueno. Entonces, primero, muy bueno, porque yo vengo acá un poco con más frecuencia que... Que los demás de IABS hicimos un esfuerzo muy grande. Estamos acá con ocho directores nuestros, incluso con parte de plata de, de individual de nosotros, para poder estar todos aquí, para conocer un poco todo este contexto. Que yo siempre estoy hablando, pero creo que no era que venía, pero los demás no creían mucho que estábamos hablando. Y, y fizemos un esfuerzo muy grande y tivemos una recepción acá. Maravillosa, como siempre, en Soria, ahí vemos una viagem con Carlos Gregorio para conocer una finca. Mm, todo muy lindo y, y primero un agradecimiento muy grande. Estamos acá siempre trazendo mucho trabajo a ustedes, pero siendo muy bien recibidos acá. Y, y, y para nosotros es muy importante la conexión que tenemos. ¿sí? Hoy nuestro principal proyecto, Viviendo en Brasil, es ITD. ITD es el ejemplo para nosotros de lo que es cooperación. Estábamos en la embajada ahorita, por la hora del almuerzo, y, y estábamos hablando con el secretario, el, el, el diplomata, que, que es, es un ejemplo de cooperación. Se queda casi 10 años que estamos juntos y trabajando, peleando, buscando innovaciones, y, y nos da mucho conforto de estar acá, y conocer a casi todos acá de ITD. Y cuando... Tenemos la posición de tener alumnos de, de máster, que me gusta muchísimo, la conexión que queremos tener con la academia, pero también con los jóvenes, y, y ya estamos nos quedando mayores, ¿sí? Entonces, es muy bueno tener un intercambio. Nuestra equipo es muy joven en Brasil, y cuando llegan eh, los alumnos, creo que hay una conexión natural y e cria uma sinergia muito positiva, inclusive hora o problema que temos es que todos querem vir acá, então vocês então vocês esperem que vão ter alunos também de de creio que o próximo ano Flávio está tentando vir e e há uma disposição muito grande de colaboração. Sim, sí, por por diversidade, por conhecimento, por la vida que têm acá e nós outros temos aí, então é muito rico tudo que passamos. Y es para nosotros la conexión, la, la, la colaboración en un principio que queremos tener con una cultura muy fuerte dentro de IABS. Y mira, tú sabes, Javi está allá, Javi, Jaime y tantos, Miguel y todos los otros, que aprendemos mucho con ustedes. ¿Se recuerda en 2016? Estuvimos juntos haciendo la planificación de IABS y fue muy importante la participación de ustedes para todo lo que tenemos hoy, incluso viviendo las crisis nuestras, la crisis del Brasil, y ahora queremos incluso empezar la cooperación triangular. Mira que hablaríamos de esto hace cinco años, todo lo que estábamos viviendo. Entonces, eh, lo que podemos hacer es hablar y agradecer, eh, mirar que, que hay muchas personas muy interesantes allá, que que van a recibir ustedes, si posible, muy, muy, muy bien, con algunas dificultades o muchas dificultades. Ahora pensamos en un proyecto de Amazonía que va a sí, tener contacto, con los indígenas, si quieren, se si quedar un mes allá, está bien. Pero, por supuesto, que son culturas, son retos muy, muy, muy importantes que tenemos, que hacer con mucho cariño, pero es todo. Entonces, lo que quiero es agradecer, Carlos, a todo, a ti, a todos que el momento que estamos acá, y pensar en más cosas, tenemos que hacer más cosas. Entonces, creo que es una complementariedad. Nosotros somos muy de ejecución de proyectos, somos muy de poner el piel en terreno y, y, y desde ahí trazer conocimiento, prácticas, vivências pero tenemos algunos retos importantes. Por ejemplo, cómo transformar todo lo que estamos de buenas ideas en una escala grande de intervención para tener un ser muy efectivo con más gente. Nuestro proyecto son muy chicos con lo que necesitamos. Habló de 1.500 familias, estamos con 30, 40, vamos a llegar a 50 familias ahora en torno a lo que estamos haciendo, pero queremos las 1.500 que necesitan. Estamos hablando de personas que comen una vez al día como lo máximo. Entonces queremos poder y creo que la conexión, la colaboración, otros conocimientos de otros países y todo. Creio que com isto acho que passemos um mundo melhor. Valeu.